Para, para un canal de videojuegos claro, Viva la mencone. y el sexo ¿no? yo eh, para que ¿Sale? se acuerde La siempre de... no, te a ¿no? <risa> no, te a es que te, quite el, el ¿no? <risa> es, que te quite la morena aquella del bikini <risa> ¡Vale! <laughs> Vale, bien. No, se toman directa. Sí, editar en directo es ya más complicado. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Muy buenas retroflicky, estamos en, en directo comenzando. Aquí tiene, aguántame. <ríe> <ríe> Perdonadnos si se nos ve mal, estamos estrenando programita nuevo que se supone que esto es para el futuro, es para mejorar cositas Que ya hay que seguir viendo la partida del, del, del poste número 10 Y eh... <ríe> ah, ya está Ya <ríe> está bueno, para la edición me a aprovechar y voy a empezar otra vez. Me... <risa> capo Se nos ve demasiado brillante. Sí, un muy, poco. Muy buena red. Luego me iré para allá sí, y. Luego... Pero, pero eso es mi culpa eso, <risa> <risa> hay que, hay que reflejo. Muy buenas retroficis. Bienvenidos al podcast número 9 de Fiki Room. Hoy estoy acompañado de Víctor, Dani y Adrián, cara nueva. ¡Hola! No sé si iba a decir Adriá o. ¿Cómo se llama el actor de Superman? Claro, el, el actor no lo sé. El clásico, es clásico. Christopher Reeve. <Riggs. ríe> <ríe> <ríe> Christopher Christopher <Sí. ríe> <ríe> Hostia, me suelen decir mucho, sí. <ríe> Exacto, ahora sí, la... se quita la cara. Es una buena comparativa, ¿eh? <ríe> sí, o sea, Superman, hostia, es Adriá. Se llamaba Costia, ¿Sí? no A. A. Adri. A. Y, como siempre, por Skype tenemos a Jaime Land. Ex MSX land <risa> Bueno, pero la, la fortuna es que lo conservamos nosotros. Tenemos a tu Buenos días. Buenos, buenos días. días. Sí, sí. Y a Kike. Hola. Eh, bueno, y tú mismo, ¿no? Y a Ape, oh, menda. Va a estar dividido en tres bloques, como siempre. Al principio vamos a, a hablar unos minutos solo. Unos minutos solo. Oh, oh, <risa> Del Zelda, ¿qué os ha parecido? ¿Vale? De hecho, lo estáis comentando mientras yo me estaba liando con, con el programa este. Pero bueno, un resumen, ¿vale? O, o si queréis, los hacéis por turnos, libre, vosotros mismos, que yo me iré a pelearme allí. Exacto. Y comentáis un poquito. Eh, luego, el segundo, vamos a hablar de retrojuegos, como siempre. ¿Y qué retrojuegos tenemos? ¿Qué retrojuego nos has traído? No lo he traído porque <risa> tenía que. Creo que os dije, tengo que haberse India Jones. <risa> para sacarlo, porque <risa> lo tengo muy guardado en el trastero, muy muy guardado. Lo intento sacar, pero bueno, por el que lo comentaré. Lo ¿Cuál? comentaré: Omega Raids, Omega de Commodore, de Dick Venter Ahí lo dejamos. Y hay... yo, yo el Magical Quest de Super Nintendo y de Nintendo Boy. Uh -huh. Yo he elegido Super Tennis de Super Nintendo. Hostia, clásico. Jaime, <risa> buenísimo. Yo parodios el inicio de una saga en MSX. Y Kike, muy bien. Yo he traído un mundo disco, el primero de la Play. Mm -hmm. ¿Lo has encontrado? ¿Dónde estaba? No lo he encontrado. He traído, lo he traído en el espíritu. Me ha pasado como, no sé si lo ha dicho Víctor o Adri, que no lo he encontrado en las cajas que tenía yo guardado. Me he vuelto loco, pero es que ni el uno ni el dos. No sé dónde lo tengo. El último bloque, el tercer, me gustaría que lo presentara Jaime. Jaime, ¿de qué vamos a hablar después al final? Bueno, vamos a hablar sobre los microordenadores de los 80 en España y creo que es muy interesante porque fue la, una época de esplendor fue el inicio de muchas cosas para muchos de los que estamos hoy aquí y, y bueno, también supuso pues, el, el inicio de la creación de soft en masa en nuestro país y, y bueno, yo creo que es una época muy bonita, una época que da explicación a muchas de las cosas que conocemos hoy en día y creo que va a ser muy interesante hablar sobre ello y sobre todas las vicisitudes que ocurrieron durante esa época. Muy bien, los ocho vídeos ¿no? Por eso quería, quería que lo presentara a él, porque mm. es el más indicado y sabía que lo iba a hacer mejor que yo. <risa> bueno, pues a los que nos están viendo, eh, tenéis un chat ahí, para comentar lo que queráis y preguntarnos o contarnos vuestras experiencias y de, de, de, de juego con lo que estamos hablando. Y ya está, yo iré entrando y saliendo del plano, así es que perdonadme. <risa> es que tengo que ir solucionando problemas. Dime, ¿Y quiere? el canal de Twitch? Eh, ¿Quién quiere empezar? No prepara juego porque no tenía tiempo, la verdad. <ríe> Con todo el jaleo del programa. ¿Qué quiere empezar? Venga, comienzo. ¡Toma! Zelda. Vaya, vaya. Vaya, vaya. A ver, no, realmente no sé ni por dónde empezar porque es un juego tan grande que dices ya no sé ni por dónde empezar a hablar, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo comentar de, de Zelda? Es difícil sin caer en el, en el spoiler, ¿no? También en el juego. Eso. Así que bueno, hablando solamente sobre las sensaciones que produce el juego en sí. Yo la verdad que nunca he sido un gran seguidor de la saga, que no me mate la gente, pero la verdad que estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Había jugado Wind Waker, en, mm. en, bueno, el, el remake que hicieron en el Wii U, Wii U. Mm. Y, mm. y ahora estoy jugando este y la verdad que realmente estoy disfrutando muchísimo, ¿no? No, no me lo esperaba, ya Nintendo ha hablado pues, de que han cambiado totalmente el concepto del juego, no las convenciones clásicas de la saga, las mazmorras, etcétera, etcétera. Y bueno, es un juego que al principio te sorprende mucho porque no te lleva para nada de la mano, ¿no? Te dejan ahí, hay un tutorial camuflado durante las primeras horas, dos horas, tres horas, pero sí es verdad que con el paso de las horas, a medida que vas jugando, descubres cosas que no podías hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un juego que tiene infinidad de detalles, ¿no? Cosas como cuidar el tema de cazar animales para conseguir alimentos, para crear recetas, tienes una cantidad de, de alimentos para recoger. Azúcar, cocos, eh, carne de pescado, carne, bueno, infinidad de, de, de alimentos para poder hacer tus recetas que te potencian, pues, temas como la salud, por ejemplo, o más defensa, más ataque, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, luego también tienes que ir con cuidado con el tema de las armas, ¿no? Que al final se rompen. Tienes que batir a enemigos para quitarles sus armas, puedes jugar mucho con el tema de, de las estrategias con, con los entornos, de matar a unos enemigos tirándoles una roca encima porque no tienes un arma, porque sabes que tiene poca resistencia y se te va a romper. Tienes que ir con mucho cuidado y de alguna manera es como un, un, un poco, de un, tiene un elemento de supervivencia al juego, ¿no? De, de, bueno, eh, no sabes por dónde ir, te encuentras con un em uh -huh. enemigo que te mata de un golpe, y dices, bueno, este no es el camino a seguir, me voy por otro, cuidado porque ese tiene, tiene un arma que si lo consigo matar, conseguir ese arma, es decir, al final es un, una propia aventura que tú, que tú eliges y al final es curioso porque toda la gente que hemos hablado del juego un poquito, que, que hemos jugado ya unas horas, eh, son experiencias totalmente o viajes totalmente diferentes, ¿no? Cada uno ha ido por un... Por un lugar diferente. Yo creo que eso es lo que hace especial al juego y lo que hablábamos antes de, de comenzar el podcast, el diseño de niveles, ¿no? Uh -huh. Hay muchos juegos de mundos abiertos, pero yo personalmente nunca había visto un juego que tengas tantas cosas que hacer, ¿no? En, en, en el mapa, que hasta la piedra que ves aislada tenga un secreto, ¿no? Y, y, y digas, bueno, voy a investigar esa piedra que está suelta que tiene que estar suelta ahí por algo, ¿no? Y al final yo creo que es lo que, lo que destacaría de, de, de este juego. Yo, habiendo jugado poco, pero habiendo escuchado el testimonio de toda, de toda esta gente, eh, claro, yo, yo vengo de, de, de mucho tiempo atrás y además de haber jugado a todas las plataformas, y lo que me alegra es de por fin ver eh, juegos y sagas tan memorables como, lo que es, como es la de Zelda, que incorporen eh, mecánicas de juego y, y dinámicas que ya estaban de hacía muchos años en el mundo del PC. Y, y especialmente en los juegos eh, que son más de, de western, ¿no? eh, que se llaman western RPGs. Y claro, todo esto ¿no? de, pues de que te dejen ahí, vale, venga, aquí ya está, te he echo un mini tutorial y ahora apáñate con todo, que tengas mil y un sitios por donde ir. Yo esto ya lo había vivido antes con el Morwin o el Oblivion o el Skyrim y muchos otros juegos antes. Y, es, y realmente da mucha más viveza, te permite eh, a un mismo juego que cada uno lo juegue como le dé la gana. Eh, tener mil y una cosas para hacer porque no siempre a lo mejor vas a tener ganas de matar enemigos y etc. No, a lo mejor tienes ganas de explorar, a lo mejor tienes ganas de averiguar cuántas cosas puedes hacer, a lo mejor tienes ganas de, de inventar, ¿no? A ver a, hasta dónde puedo llevar a juego. ¿Puedo llegar hasta allí? Eh, si mezclo esto y esto qué ocurre, o, ¿y esta puerta dónde lleva estas cosas? Y también... El hecho de aumentar la dificultad haciendo esto, porque claro, si siempre te llevan de la mano, si siempre es un pasillo, tampoco te puedes perder, tampoco puedes experimentar, pero en cambio sí te dan una base y te dicen, mira, puedes hacer más o menos esto. Ahora, experimenta. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque te lleva a puntos en los que realmente te, te sientes más vivo, te sientes más, más dueño de tus propios actos, cuando te falla una, una, una poción o cuando... Coges y te, te lías a piños con un enemigo sin pensar en nada, y en un momento dado se te rompe el arma y te quedas sin arma. Pues eso ya te hace estar como más, más atento, a la sensación. Como, es como si te hubieras emancipado de ser adulto, de cuidado, que vas a tu bola. Te quedas sin arma, te pegan de hostias y te matan. Entonces, eso está muy guay, eso me ha, me ha gustado porque ya te digo, me he sentido un momento, en un momento dado, con gente. Como si fuera su padre, ¿no? De decir, mira, no, qué guay, ya vuela solo, ¿sabes? Porque muchos amigos que eran muy consoleros y nunca habían experimentado esto. Y, y me, no sé, o sea, encuentro que el Zelda, este Zelda es un... Es lo que... Es el camino que encuentro que deberían de empezar a seguir ya no solo los juegos de rol, sino en general todos los juegos, ¿no? De, Las aventuras. Sí, todo en general de que como que los usuarios no son tan tontos, de hecho no lo son, y no hace falta acompañarlos tantos de la mano, y... Intenta incorporar mecánicas que ves que funcionan en, en otros juegos. Puede que salga un juegazo como este. Sí. <risa> <risa> ya, ya, ya. Pero es que ya sabes que tú y yo somos, el, el, somos la sombra Exacto. de mentalidad. Y sí, pues, sí, sí. Yo opino... Eh, o sea, tengo el, el sí, pero... Entonces, sí. estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero, pero también estoy en contra un poco de lo que dice. Me refiero... Que sí que. A ver. ¿Cómo te diría? Yo a este juego lo veo como. Un muy buen juego. Eh, y un poco la manera de hacer las cosas ahora, pero. Pero bien hecha, me refiero. Que me da, me da la sensación. No sé hasta qué punto es cierto. Me da la sensación en que han cogido y han dicho, vale, vamos a hacer algo. Eh, Comercial en el buen sentido. Algo que sea bueno. Y han dicho, bueno, cogemos pues, una mecánica de oblivion de mundo abierto, etcétera, hmm. etcétera. Cogemos uh, un poco la idea de Dark Souls, que si te, se te va la olla depende de donde vayas, uh -huh. te pega en la castaña. Cogemos lo de los alimentos, por ejemplo, de, de Star Ocean. De, de coger alimentos uh -huh. y poderlos manipular y tú sé qué. cogemos un poco me das, uh, Las mazmorras son, me recuerdan un poco, por ejemplo, al, al Sinfonia. Uh -huh. Entonces me da la sensación que han, puesto un han hecho un poco de... Cogemos cosas buenas, sí. eh, que veamos que ca casen, y lo han hecho bien. Porque a veces cogen conceptos buenos en algunas compañías, Hmm. pero no lo saben machambrar bien, no lo saben mezclar bien, aquí no, aquí ha habido cuidado, ha habido una selección uh, acurada y además siempre buscando que aportara algo a, a la experiencia del juego, etcétera, etcétera sí. No porque sea una moda Sí, sí, exacto, no porque sea, no porque sea sí, sí, sí, moda, sí, sino sí. de oye, esto, en este juego, este, esta cosa, en este juego ha funcionado lo podemos aplicar aquí, pega, sí, vale, pues lo, lo aplicamos y, y, y, y además eh, todo enriquecido, ¿no? como decías, hasta una piedra puede tener un secreto, todo está, tiene mucho detalle, muy currado y tal el único pero que digo, eh, muy pero, pues muy entre comillas, es que en cierto modo no es, muy, no es tan Zelda, pierde un poco el espíritu de Zelda. De todas maneras, el espíritu de Zelda es un poco indefinible, en el sentido de que ¿cuál es el Zelda? ¿Qué es un Zelda? ¿no? ¿El de Super? ¿El de Game Boy? ¿El de el, 64? El, el, el, ¿El de Game Sí, entonces, aunque ya de por sí es un, un poco indefinible, como en cierto modo lo, lo fueron los Final Fantasy en su época, o sea, básicamente el único pero que tengo es que me, me da la sensación que Zelda eh, a nivel de filosofía tenía un poco de la filosofía original del Final Fantasy, que era en cada nuevo, en cada juego, perdón, cada nuevo juego intentamos renovar eh, conceptos, a menos de los primeros, intentamos renovar conceptos, aportar algo nuevo de concepto, de historia, de entorno, etcétera, etcétera. Y el, y, el, y el Zelda, dentro de un mundillo más, quizá más acotado, pero sí, nueva, nueva no da jugabilidad, nuevos gráficos, el Wing Waker no tiene absolutamente nada que ver con, mm. con el de 64, con el de con el de Super, etc. Entonces entiendo de que sí que hay esa filosofía, y, y en ese sentido sí que sigue la, esa filosofía con este nuevo Zelda, pero tengo miedo de quizás que, que en el siguiente, eh, o sea, que esto muera de éxito. O sea, que el siguiente intenten repetir la fórmula en vez de, de renovarse, claro. y cada vez se va a... o sea, me parece fantástico este juego, pero tengo, me, me, me da miedo que sea un poco. De la, que de la sensación de que no, de que no, de que no sabes cómo, qué van a hacer en ese juego. Exacto, ¿no? me da miedo de que quizá muera de éxito, ¿sabes? De que tenga tanto éxito que ya se en un poco. Es el único miedo que me da. Pero bueno, como, como, como os decía, eh, quizá se aparta un poco de lo que es un Zelda más tradicional dentro de lo difícil que es definirlo. Pero sí que creo que es un buenísimo juego que, que conserva muy, muy, muy en gran parte el espíritu original. Y que la experiencia de juego evidentemente ha mejorado y es, es espectacular y buenísima. <risa> y bueno, pues nada más de nada de eso. <risa> y ya <hasta>. está. <risa> lo, lo único que diría para.. como detalle final. Es que la, la portada de la versión normal es muy fea, <risa> más bonita la americana. Sí, sí, eh. sí. o oh, la de la También edición esa... especial, la de la edición especial es chula. Sí. Esta que sale, exacto esta, tío Uf. ¿no te gusta? Esta que es, esta, no. es, es un poco. A mí rara. me gusta lo que o sea, no me gusta es de el, el, de el rara, ala de este pájaro que sí, se cuela aquí arriba sí, el, y el link Mola, des, no descentrado sé. con el cuello roto. Sí, es un poco raro. Pa parece un eh, fan más Sí, que, Exacto, no. exacto. Y además no muy bien hecho. Esta sí, que esta es la de pero la portada. Esta sería... es la, pero es que esta es la de la edición especial. Sí. Pero la portada la normal es de, Exacto, es como un fan no Es el único, pero. Así un poco más de. El resto simplemente es un poco miedo al futuro de que. De que creo que precisamente porque se lo han currado tanto y es de agradecer y es tan bueno, pues que sí. muera un poco de éxito de. Pues como pasó en cierto modo en Final Fantasy. Que tuvieron tanto éxito que al final se han un poco y. Tengo miedo que pase lo mismo. Es sí. el único pero que tengo en eso. Este yo periodo. creo que lo bueno en este sentido, no creo que realmente, es verdad, pero no creo que haya que preocuparse mucho porque lo bueno que tiene al final es que es una saga que no es anual ni mucho menos, ¿no? sí, sí, Que sí. probablemente hasta dentro de 5 o 6 años no volvamos a ver una nueva, sí. una nueva entrega de Zelda. Y al final yo creo que es mucho tiempo que tienen para, para desarrollar un juego. Saben que es una de las marcas más importantes de la compañía y al final, de alguna manera, siempre tienes la garantía de que va a ser un buen juego. ¿no? Yo creo que encontrará alguna manera. Porque a veces o sea. lo, lo pensabas también, por ejemplo, yo que sé, cuando juegas... Super Mario Galaxy cualquier juego de estos que dices, madre mía, yo no sé cómo se van a superar. No lo juegas sí, sí. el siguiente Mario y dices, madre mía, no, pensaba que lo de antes era insuperable, ¿no? Sí, sí, sí. Y... sí. Sí, porque sobre todo, muchas compañías, o la gran mayoría de compañías, se superan simplemente de más gráficos, mapas más grandes o más enemigos. Aquí lo no, que se superan poniendo Nueva no, jugable, nuevas, ideas, nuevas ideas. Nuevas ideas, nuevas probabilidades sí. Y es la parte más difícil. Sí, sí, sí, Y está muy y lo hacen muy bien. ¿Qué, qué, qué? Sí, yo, no sé. A ver, mmm, mi opinión. Eh, sí que cada Z anterior. Ha, ha puesto, no sé, ha añadido cosas nuevas que lo han algunas veces mejorado la mayoría de las veces, algunas no han cojado muy bien. Pero sí que tiene una cierta continuidad porque el hecho de que este Zelda sea de mundo abierto, sea tan diferente. Yo no sé si, si, si es por eso o por el bien por lo bien hecho que está, pero no se puede decir, mira, es un juego de mundo abierto, temática Zelda y ya está. No. Eh, tiene el problema de que a todos los que jugamos nos cuesta trabajo definirlo pero porque yo creo que no por cómo está hecho el juego sino por lo que transmite o sea, a ver, si me sé yo explicar yo tengo muy poca experiencia en los juegos del mundo abierto ninguna, pero este juego jugando aparte del hecho de que he visto las comparativas de tamaño es súper inmenso pero te transmite la sensación de que allá donde veas aquel rico puedes ir Aquella piedra puedes tocarla o puedes entrar en aquel hueco Que vas a encontrar alguna historia nueva O el hecho de que, de que te transmite la sensación de que un mundo vivo No sé, te, te, te transmite un, una sensación general de trabajo bien hecho Que sí, que existía antes en, lo, en el PC No sé si es mayor o, medio, eh, o menos medida Pero no sé, yo la sensación que yo tengo Es que eh, casi perfecto, es un juego casi perfecto En el sentido de que yo nunca sería capaz de dar un 10 a un juego Porque es muy subjetivo pero este juego sí me gusta en el sentido de que, de que no le puedo encontrar así, si fallo, o sea, puedo ir a cualquier sitio, puedo hablar con gente, sé que hay todo tiene relación con todo, con algo. Yo, por ejemplo, he hecho un par de misiones principales, por decirlo de alguna manera, de bestias, y me he dedicado a farmear, a correr, a hablar con la gente, a, a trastear, y la verdad que, no sé, yo, yo sí considerando lo que he dicho antes, considerando que es un juego de, de Wii U más que de Switch, están muy bien hechos, ya los que sean cosas que hayan tomado de antes y la han mejorado, sí, lo han cogido, y lo, lo, lo han implementado, han visto que puede cuajar y lo han mejorado. A mí sí, sí me convence que es un juego casi, casi, casi perfecto. Sí, es difícil de explicar, ¿eh? El, sí. el es que es, que es sí. complicado, o sea, sí. tengo, estoy así como... A ver, yo, yo, yo te, lo que, te entiendo porque, claro, para vosotros, para la gente de consola es un, es un concepto nuevo. Eh, mm. el, sobre todo el... El problema es de que hay pocos juegos que hagan un mundo abierto y lo hagan bien. Mm. Porque... Sí. Claro, sí. Claro, que, que esté equilibrado, que esté... Claro, que, o sea, que, que, que, que sea rico, ¿vale? Lo que te encuentras muchas veces en juegos abiertos, o, eh, y sobre todo sandbox y juegos en los que en teoría, mira, puedes ir donde te dé la gana, tienes un montón de cosas para hacer. No, no tienes tantas. A lo mejor se reduce sí. a... Mata enemigos, vende, vuelve misión, a matar, ¿no? sí sí, y la misión es, mata enemigos, vuelve, te daré pasta y te daré, y claro, es como punto A, punto B claro mm. y, Sí, sí, sí. Y ya no, pero yo no solo eso, sino que es que no haces nada más que matar mm. y vender, mm. y ya está, sí. y no hay más es, es, es como, lo que o sea, por, ¿por qué el World of Warcraft, World of Warcraft, no sé qué me ha pasado en la boca, well, el World of Warcraft, sí. el WoW ¿Por qué triunfó? Oh. ¿Por qué reventó el mercado? ¿Por qué se pasó por la piedra a todos los, los MMO? porque los MMO eran farmea farmea, farmea, farmea, farmea, farmea y punto, sube de nivel para farmear más rápido o para farmear nuevos enemigos y en cambio el WoW no, el WoW lo que era era de puedes, tienes hobbies, tienes segundas profesiones, tienes primeras profesiones te puedes especializar en lo que te dé la gana tienes mil y un sitios y localizaciones que explorar tienes uh -huh. mil y una cosas que hacer matabas a un enemigo y según que te hubieras escogido tenías, o sea podías despellejar al animal Podías pillar las pieles y hacerte... Yo, por ejemplo, me hice un pícaro y me hice un pícaro que era curtidor de piel. Yo mismo me hacía mi propio equipamiento. ¿Tú sabes la diversión que tenía? Simplemente matar a un bicho, porque era de... A sí. ver qué me va a dar, a ver qué pieles me va a dar, a ver si las puedo usar para hacerme yo una coraza, a ver si las puedo a ver si lo puedo usar para venderlo y comerciar. Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas y, te, y es divertido. No solamente moverte por ahí hasta... Pero, sí, aparte, vale, pero yo lo, creo que la, lo que yo libertad, quiero es la sensación lo que yo... de libertad, ¿no? Yo, lo que me está ocurriendo, lo sí. juego muy poquito... Me acercas un poco a lo que es la realidad, ¿no? Sí, ah, exacto, sí. pero tiene como muchos te, te dicen, pues bueno, ve a tal pueblo, ¿no? Pero vas cuando quieres, claro. y por el trayecto, o sea, me, me tiro dos, un día y medio haciendo otras cosas Ah, mira, encontré una piedra, sí, mira, encontré una casa... Sí. Una casa donde haciendo un pequeño eh, puzzle saco un regalo nuevo, o sea, es que te, te entretienen muchísimo. Eh, sí. No quiero dejar de ahí a, Jaime. a la vida, Jaime, que falta... Jaime, ¿sigues por ahí? No, bueno, yo la verdad es que disfruto mucho escuchando ah, bueno. hablando <risa> del, del, del Zelda y tal, pero a mí es un tipo de juegos que me aburre soberadamente, o sea que no... <risa> sinceramente, no, no voy a mentir, a mí me aburre muchísimo juegos como Zelda, como el, otros del mismo tipo, pero eso no quita que, que me encante escucharos y claro, a mí no es un juego que realmente es un tipo de juego que a mí no me atrae para nada. Entonces realmente no puedo, no puedo hablar nada porque ni siquiera a veces me pongo, me paro a ver ningún tipo de comentarios sobre él. Entonces, lo siento ape pero mucha, no, no, mucha no, cosa sí. no puede. Jaime, es bonito al menos. Jaime, ¿lo has jugado? ¿lo has probado? Eh, eh, probé, eh, tengo probado de la NES y todo este tipo de juegos O sea, este no, ¿no? Yeah. Te lo digo porque me, no. me resulta curioso porque yo era exactamente de la misma opinión que tú, ¿eh? De preferir siempre <risas> juegos cerrados a no mundos abiertos Y la verdad que, habiendo probado este, te digo que y si pero, le das una oportunidad, pero, eh, te puede gustar, ¿eh? Porque te digo que tenía exactamente la misma, la misma opinión que tú <risas> yo, ya, yo te digo ya en este momento que no Porque no? <risas> me conozco mucho y... Tengo jugado a más juegos abiertos y no, realmente no es el tipo de juego que, que me, realmente me haga estar delante de una pantalla durante cierto tiempo. Sí, es un juego que requiere y, muchas horas. ¿eh? Sí, es verdad. Y, eh. y, el, y no sé, no sé. será el tipo de jugador que soy, que todos tenemos un tipo de jugador dentro. Sí, sí, sí, claro. y, y bueno, es muy respetable, pero a mí, de verdad, me, me, me cuesta ¿no? eh, jugar eh, o pasar tiempo delante de un mundo abierto. Igual que yo tampoco soy, soy un poco anticooperativo también, ¿no? soy un poco más... Eh, soy pro, pro, pro campaña, pues uh -huh. en este tipo de juegos también soy pro pues, el mundo más cerrado, mundo, otro tipo de videojuegos. Sí, pero sí. que sea abierto no significa que sea multijugador, ¿eh? Me refiero de que juegas no, solo... No, no, no, uh -huh. pero me refiero, eh, el tema del online, todo eso tampoco va... Es un, un tipo de... Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De ah, unos, vale, vale, vale. De mi tipo de, de, de, de gustos al sí. jugar, ¿no? Uh -huh. El online no me gusta, no me gusta el tipo de... Lo de la bandera y todo este rollo uh -huh. de las que tanto se llevó ahí hace unos años soy más, de sí. tipo aventura, tipo campaña, tipo objetivos marcados, bueno, ya te digo, cada uno es a sí. un jugador. Claro. Sí, sí, de jugar sí, una, sí. una historia, sí. entre comillas, sí. ¿no? Así. Exactamente, sí, yo prefiero ese tipo de, de videojuegos, vamos, a lo mejor sí. es mi cultura videojueguil, ¿no?, de años sí. y años, que se basa en otro tipo de, ¿no? de, sí. De, sí. de costumbres, ¿no?, porque sí. somos un poco animal de costumbres. ¿no? Sí. Y bueno, no, bueno. yo, sí, yo sí quisiera decir un poco el tema de... de volviendo al, al juego este, que, a ver cómo lo explico yo, yo, hoy en día parece que va a ser un sacrificio decirlo, pero yo nunca he sido muy celdero, a pesar sí que ha sido más de celda que yo, eh, a mí me gustan más otras sagas y otros tipos de juegos, sí tenía la, el, el rumbo en la cabeza de que me apetecería jugar algo de un mundo abierto para ver cómo serían esos mundos persistentes y jugar y tal, y yo llevo de un tiempo, ya llevo ya tiempo en el, en el, en el que, no de una manera así muy exagerada, pero sí que hemos perdido un poco el punto ese de que me apetece jugar, pierdes la ansia que tienes de joven de querer estar siempre jugando. O sea, te apetece, estás, echas tus vicios, sí te tienes, pero no como antes que vivías, te metías en un juego y era sí. de, No te enganchas, no te enganchas. Esa, La sensación esa que tú decías de yo, es, es mi pasión, ¿sabes? Cuando eres Necesidad. jovencillo, sí. Claro, yo ahora pues sí, de un tiempo a esta parte, perdemos un poco el punto ese y queremos, pues jugamos, pasamos nuestras horas, pero ya parece que has perdido la edad la efervescencia pero, esa que tenías de joven. Sí que, pero, sabes que creo que también hay un problema, que ahora podemos dime. acceder a tanto tipo de videojuegos. Exacto, sí, eso también. Gratuitamente y, y en un mismo momento que, que perdemos lo que es la noción de, de, de lo que es disfrutar y aprovechar un juego hasta el final. Sí, sí. sí. No, pero lo, pero a mí me ocurre bueno, con este juego que hacía tiempo, lo que hacía tiempo. Sí, sí, sí. sí. Oh. No, no, que me había quedado, no, no, que decía que, que a mí me ocurre con este juego lo que hacía tiempo no me no me pasaba con otro y es que Estoy haciendo mis labores, mis cosas y tal Y estoy pensando, coño, me apetece ir y ponerme Me apetece, he claro. dejado estos medios, quiero descubrir qué es lo que hay allí sí, sí. Eh, Aunque me dedique, como decía, a farmear o a hablar con gente O a descubrir sitios nuevos Me apetece echarle O sea, estoy a propósito deteniendo la historia del juego No avanzando para disfrutar más de la sensación del juego mm. Y yo creo que también aporta el hecho de que del formato de la consola es decir, me pongo en la tele o luego me voy y me estoy en el sofá o, o en la cama he hecho una partida. El, el formato híbrido este de la suite, yo creo que también le ayuda un poco. No sé las sensaciones que te deja este juego de decir, me apetece quiero el, el remanente es en la cabeza y hace tiempo que no lo tenía. Sí, es que ten en cuenta que hay y algún punto ya. Sí, es que eso que te digo, hay muy pocos juegos que hayan acertado en la fórmula. Eh, hay mucha, hay muchos juegos que entienden el concepto como cantidad no calidad, o como sí. no intentar, ya te digo, buscar en, en, el, en el subconsciente de la persona esa, sí. esa necesidad de continuar jugando porque es muy divertido y todo es muy divertido, ¿vale? y, sí. y es lo que te digo con el WoW, yo recuerdo por poner un ejemplo que me, me ocurría como ti yo una vez eh, cu cuando empecé, o sea eh, claro, yo venía de los Warcrafts y me encantaba todo lo que era la historia, ¿no? del de Warcraft 1, el 2, el 3... Claro, cuando me encontré en, en, con toda, todos los sitios que se habían hablado o que habías visto una cinemática que había ocurrido una batalla o algo así, no no, estabas allí, estabas en la tierra de Azeroth, estabas en, oh, en el portal oscuro, cuando, sabes, Entonces, solo por el hecho de explorar y ver sí. ver todo muy vivo, ¿no? Ver, o sea, ibas por la montaña, a lo mejor te encontrabas una casa ahí perdida y había una persona que a lo mejor te vendía mascotas y te podía comprar un conejo de las nieves y podías ir con él y, hostia, es que cualquier chorrada... Te, te, te veías que, que, que tenía algo, ¿no? Que tenía... Te, te, te, te llamaba a continuar haciendo, a la que tuvieras un poco de inquietudes, te, te, te, te, sí. te llamaba y yo ya te digo, yo llegué a nivel 37 de, con mi pícaro explorando. Sí. <ríe> Explorando, sí. explorando, explorando y un mes explorando. Y llega a nivel 37, pero porque iba aquí, iba allá, oh mira, una misión, a ver, y oh, me dice que vaya a las catacumbas de no sé dónde, a ver. Sí. Y, y ya está, y oh, mira, y unas nuevas plantas, oh, mira, unos nuevos enemigos, oh mira, a, y, oh, oh, oh, oh y te dabas cuenta y decías, tengo 20, 20, tengo 20 misiones activas, ninguna de. ninguna de trama sí. principal. Te por ahí? Sí. Yo, y, yo, yo creo que la diferencia está en que los mundos abiertos siempre nos han acostumbrado De ir punto A a punto B. Sí. Y este en el punto A punto B, que es como secundario, <risa> por el trayecto, es donde te donde disfrutas. Exacto. Claro, quizá quizá esté un poco okay. el, el, el secreto. Antes estaba vacío. Antes, sí. antes era y sí. ir el punto A y el punto B, vacío. y del punto A al punto B, lo único que hay son enemigos. En cambio. Y además solo puedes ir por un único sitio, del punto A al punto B. En cambio, sí. con el mundo abierto bien hecho, ya te digo, como en el Wow o como en este. Podéis ir de al punto A al punto B pasando por el punto F, por el punto J, por el mm. punto 3 y ir por mi tierra, mar, aire, haciendo lo que te dé Exacto. la gana, sí, dar todas las vueltas, haciendo cosas, es De todas maneras, yo no sé, vosotros conocéis más este tipo de juegos. Yo no sé si será verdad las comparativas, pero el tamaño del mapeo es inmenso, o sea, gigante, o sea, sí, salvaje. Sí, sí. Sí, sí. este juego es súper grande y siempre te apetece ir allá a ver algo sí, sí. Te apetece nunca, nunca cosas a jugar un GTA y, y, y, es que es complicado no también es. hablar sin, sin hacer ningún spoiler pero bueno, es, es, es, vas por ahí te metes en una en 4, una estepa por, por ejemplo, de nieve y miras <risas> para arriba y ves algo y dices tú coño, ¿qué haces esto aquí? sí no pero, pero es, yo creo que más grande podría ser hasta aburrido no no pero es que a es ver que creo que han cogido una calidad no. buena porque es que es no, el, creo, el, el ¿no? problema la no lupa. es el tamaño no el problema no es el tamaño el problema es de que realmente tenga chicha y, que, y sí. que mole. lo tienes que hacer bien hay juegos que realmente son mucho más pequeños que el Zelda o que el WoW y te aburres a la media hora que dices que, sí, que, que, que sí. esto es que es lo mismo de siempre y se hace de la misma forma y en, en tanto en el Zelda como en el WoW como en otros siempre hay cosas nuevas que hacer siempre hay hay, hay hay esas ganas de a ver qué me encuentro, a ver qué hay y qué habrá allí, y el hecho de, porque también esto ocurría antes por tema técnico, era el hecho de decir, claro, no puedo ir ni allí ni tal porque no lo permite la tecnología. En cambio, ahora, y ya empecé mucho antes, podías ir allí porque te lo permitía el ordenador y, y además, ya te digo, se lo curraban y allí había algo y era divertido. Acordado de, la gra de, la de, los de los juegos antiguos, de a a a salir por la puerta del oeste. <risa> <risa> <risa> sí, <risa> es verdad, último sí, comentario. yo quería solamente contar una cosa que no hemos dicho. Esto es una opinión subjetiva, pero me encanta el estilo gráfico que han elegido. Mm. Es decir, este estilo gráfico para mí es ideal, es como ver una pelea en Miyazaki casi en movimiento, ¿no? Mm. Y dejando al lado el típico debate de potencia bruta, ¿no? De los gráficos y la, la potencia gráfica, yo creo que al final aquí se demuestra que Usando un buen, estilo artisto, um, un buen estilo artístico, no hace falta tampoco mucha más potencia, ¿no? Porque oh, Ves, si mal, mirando por ejemplo a un Mario que Kart, yo razón. no sé ya cómo pueden mejorar esto, es un estilo de juego que no creo que requiera de unos gráficos más realistas mm. para lucir, ¿no? Y si es una consola pues que tampoco tiene la potencia de las otras, al final yo creo que lo suple utilizando un, un estilo artístico ah, sí, eh. Sí, así, ¿eh? Así que... Sí. Por mí, no, ojalá sigan con este, con este, con este estilo, o en The Wind Waker incluso, sí, sí. En, en próximas entregas, sí, sí, porque sí, me gusta que lo, mucho más que no en el estilo artístico utilizado, por ejemplo, en The Tulip Princess, sí, sí, ¿no? Sí, y de Más, en vez más gris, la, más sí, las texturas, tópico, ¿no? todo, ¿no? Yo creo sí. que este va a envejecer mucho mejor. Exacto. ¿Quique? ¿Quieres decir, Quique? No, no, no, iba a decir que a mí, sin embargo, en ese aspecto no que flaquee, pero a lo mejor yo diría que para mí es el que menos me atrae, porque... El, pero es, es mi gusto, mi opinión, en el sentido de que las luces que utiliza, sí, super bien, super gráfico, o sea, súper precioso, pero esa paleta de colores, esa, hay un cierto indefinición que, que te ha hecho a propósito así. Lo que decía, lo que estaba comentando, de color, ¿eh? sí. es como la peli de Miyazaki, que sí, que a lo mejor... <risa> un punto pero. Bueno, chicos, son las 12 en punto. <risa> vamos, a, a, la, a la una en punto, tenemos que haber acabado los retrojuegos, como, como máximo, ¿eh? <risa> <Okay>. <risa> Controlemos un poquito. Va, vamos a vale. pasar a la siguiente sección. Abre los ojos.